asuntillo logístico última hora. Y bueno, vamos a dar paso a la conferencia del profesor Ángel Viñas, catedrático, muy conocido por todos los que estamos aquí, catedrático, diplomático, bueno, al servicio de, de España del Estado y bueno, y fundamentalmente ahora mismo autor de un último libro, ¿eh? que no será el último, que es el último hasta ahora. Eh, sobre quién quiso quién quiso la guerra civil, que saben que acaba de salir. Y ha sido embajador ante las Naciones Unidas y consejero en alguna embajada. Y pues, pues le voy a dar la palabra directamente y luego al final pues dará tiempo incluso a algunas cuestiones que alguno de ustedes quiera formular. Pues Ángel, cuando quieras. Javier Cervera porque no he preparado esta intervención, no, no me he dado tiempo a escribirla por razones personales. Me, me avisaron de, esta, de este congreso hace ya muchos meses, pero bueno, por una serie de razones personales, no, no es que no haya tenido tiempo, es que no he tenido ganas de escribir. Eh, así que por consiguiente yo voy a, voy a improvisar, he pensado naturalmente en lo que les iba a decir, pero no, si encuentran ustedes una falta de hilazón, atribuyanle a, simplemente al hecho de que, de que estoy improvisando. No lo suelo hacer, no lo suelo hacer, pero en esta ocasión voy a hacerlo. Eh, hasta, digamos, los años 70 del pasado siglo, la historiografía sobre la guerra civil española, eh, que ya era muy abundante, por aquella fecha se calculaban 10.000 o 15.000 libros, aproximadamente sin contar los artículos, eh, desde el punto de vista de la evidencia primaria conservada en archivos nacionales, públicos o privados, eh, era prácticamente inexistente. Las, los libros, generalmente escritos por hispanistas, como se ha dicho esta mañana, en el extranjero, y que en general pero no siempre, rebatían algunos de los principios fundamentales de lo que yo llamo el canon franquista, desde el punto de vista de las evidencias primarias, estaban basados esencialmente en la colección de documentos diplomáticos alemanes que los aliados empezaron a publicar desde el año 1948-49 y que se publicaron, el 49 en inglés, el 51 en el original alemán y en el 52 o 53 son cifras, aprox años aproximados, en una, vis visión, en una versión más sucinta en, eh, en francés. Hoy están todos en línea, hoy están todos en línea. Eh, y naturalmente hay todo un sesgo en la historiografía de aquella época en la medida en que se utilizaban los documentos primarios de la época que eran de origen alemán ni los franceses, ni los ingleses, ni los eh, italianos, ni los rusos eh, ni muchos otros países habían publicado los suyos, los suizos tampoco. Una excepción corresponde sin embargo a cierta historiografía norteamericana eh, la, en aquella época hoy quizá menos, pero en fin en aquella época los, los americanos eran los adelantados en la desclasificación, y si bien no publicaron los tomos correspondientes a, a la guerra civil española, sí publicaron algunas otras cosas por motivo de la postura combativa de Estados Unidos ante Naciones Unidas eh, en el año 45, 46 y 47 en contra del régimen de Franco, que complementaban eh, bastante eh, lo que se conocía en términos de fuentes primarias sobre la guerra civil. Eh, de España no voy, no voy a hablar mucho, eh, en primer lugar porque los archivos estaban cerrados a cal y canto. Eh, hacia el año 1972 o así empezaron a abrirse para algunos privilegiados, generalmente militares, eh, los hermanos Salas Larrazábal y algún otro, eh, pero bueno, con muchas cautelas y el coronel Martínez Bande que publicaba la serie del Servicio Histórico Militar, las monografías sobre la Guerra Civil, generalmente eh, estaban muy escorados del lado militar y las implicaciones políticas o sociales o económicas que, ellos, que de ellos se desprendían eran relativamente limitadas, en, alguno, en algunos casos incluso inexistentes. Es decir, que hacia principios de los años 70, eh, pues lo que, las fuentes que se habían utilizado eran en general literatura de la época, eh, periódicos, testimonios orales, libros de memoria, eh, sin, no eran fuentes desdeñables, ¿no? Bornot Boloten publicó su primera versión de eh, su, su libro que después continuaría, pues no sé si es el año 1960 y tantos basándose pues, en sus experiencias en la guerra civil como corresponsal, en los panfletos, los folletos de propaganda, los eh, periódicos que había ido eh, recolectando. Eh, Herbert Southworth, que escribió un, un libro que para mí fue fundamental y quizá es el que más ha eh, influido en mi carrera profesional como historiador, El mito de la cruzada de Franco que se publicó hacia 1963, una cosa así, en Francia, eh, en, en francés eh, y en, en castellano, por, por ediciones Ruedo Ibérico, aquí estaba rigurosamente prohibido, eh, hizo un ataque despiadado, un análisis despiadado del canon franquista y puso de relieve eh, muchas cosas que, que después se han revelado ciertas. Eh, Toda, toda esta historiografía estaba muy enfocada a, hacia lo que esta mañana se ha denominado historia política, eh, historia militar, historia diplomática o de las relaciones exteriores, eh, con algunas incursiones en, en historia cultural, pero, pero siempre con la ausencia de fondos primarios. Bien, esto empezó a cambiar eh, y debo confesar, no crean que en esto me pongo una medallita, ¿no? simplemente constato una, una, una cosa que es conocida, que lo, he, lo he explicado muchas veces. El primer historiador español que entró en un archivo extranjero, era, fui yo, en los archivos alemanes, sí, se había publicado una colección de documentos diplomáticos alemanes, pero eso era... la, la la micromilésima parte de los fondos diplomáticos y militares alemanes, que ya entonces eran de acceso eh, libre en Alemania porque habían sido devueltos por las potencias que en su momento habían ocupado Alemania y que habían estado en el nacimiento de la República Federal. A lo largo de los arcos 50, los franceses, los ingleses y los norteamericanos devolvieron a, a la Alemania Federal. Los documentos, millones de documentos que se habían llevado después de la victoria sobre el Tercer Reich, lo devolvieron a sus legítimos dueños y hacia los años 60, finales de los años 50, a principios de los 60, pues ya los ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa Alemán pues habían empezado a abrir sus archivos después de haber sido organizados, eh, a todos los historiadores, y yo, por razones profesionales ligadas a mi puesto diplomático en Alemania, pues entré allí en el año 1971, ¿no? en el año 1971, es decir, recién, recién abiertos. Bueno, publiqué un libro eh, que se tituló La Alemania Nazi el 18 de julio, basado en fuentes primarias alemanas. Poco a poco, poco a poco, se fueron abriendo los archivos. Los archivos que más rápidamente se abrieron, yo ahora no sabría decir cuáles, pero creo que posiblemente fueron los ingleses, los británicos, para ser exactos. Pero ya empezamos a hablar del año, de los años 80. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, en aquella época, se aplicaba rigurosamente la regla de los 50 años. y Como la guerra empezó en el año 1936, pues hacia el año 1985-1986, pues eh, los británicos empezaron a a abrir archivos. Un par de años antes habían empezado a abrir algo también sobre lo, la, República, eh, la República. Luego ellos han continuado, han continuado, todos los archivos han ido continuando, los franceses empezaron a abrirse, los italianos también empezaron a abrirse, eh, los norteamericanos ya se empezaron a abrir también, hacia los años, principios de los años 80. Eh, los rusos, muy importantes... Eh, hemos tenido que esperar a, a, hacia, a, hasta la perestroika y a, hasta el, el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Eh, habían publicado documentos diplomáticos eh, ya antes, una colección importante de documentos diplomáticos, pero claro, eh, los documentos diplomáticos de la época que publicaban durante la, el periodo de la Unión Soviética estaban eh, muy cuidadosamente escogidos, ¿no? Es decir, sí, eran una fuente, eran una fuente importante. David Cattell escribió dos libros sobre comunismo y guerra civil o la Unión Soviética y la Guerra Civil basándose en periódicos y en documentos diplomáticos eh, soviéticos publicados, pero esto, pues, al fin y al cabo, fortalecían, respaldaban eh, la, la, la visión soviética de la, de la Guerra Civil. No, no, no, eran, no eran documentos a los cuales pudiera uno eh, acceder. Ya después, de la, después de la, de la, del colapso de la Unión Soviética, se fueron paulatinamente abriendo los archivos eh, y eh, varios historiadores. Eh, en, eh, los españoles primeros que fueron a ellos fueron eh, Marta Vizcarrondo y, y, y este Lorza. Antonio Lorza, que vieron algunos papeles de lo que era el Instituto del Marxismo-Leninismo y que después se pasó a denominar eh, Archivo para la Historia Social y Política de eh, la Unión Soviética y, y que fue una cosa pues más bien limitada, aun cuando su libro, eh, la, com, me parece que llamaba la Comité y la Guerra Civil o algo así, queridos camaradas, pues fue un despertar, se publicó en España en 1981 o, o 91, no me acuerdo ya muy bien, las cifras me bailan. Después eh, fueron por allí dos o tres historiadores más cuyos libros se han publicado en castellano, fue eh, Kowalski, eh, fue Frank Schauf y no sé si algún otro eh, eh, que publicaron sus libros. Estos historiadores... Eran historiadores de la Unión Soviética, historiadores que estaban familiarizados con la Unión Soviética, pero no, no sabían nada de la Guerra Civil Española, ni de España, todo hay que decirlo. ¿no? Se publicaron incluso alguna selección de documentos muy limitada, unos 90 documentos, en un libro que que, que hizo furor, que publicó Plaza y Janés, eh, dirigidos por un historiador norteamericano, excomunista, Stalin y la guerra civil o algo así, que se llamaba, que muy malos, muy malos. Los documentos eran fidedignos, pero las interpretaciones e incluso las traducciones en ocasiones eran francamente malos. Así que también me corresponde a mí el honor o el deshonor, según se mire, de haber entrado eh, ya como historiador eh, especializado hasta cierto punto en la guerra civil española, en los archivos soviéticos. Y yo no me contenté, naturalmente, con la, eh, los archivos del RGSPA, porque, no porque no fueran interesantes, que lo, son, que lo son, sino porque yo entendí que para la, determinar las, los aspectos fundamentales fundamentales de la participación soviética o de la intervención soviética en la guerra civil española, a donde había que ir era claramente a dos archivos. ¿no? Al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y a los archivos militares. También, también por la cosa del oro de Moscú y todas esas cosas, a los archivos de economía. Así que yo vi los cuatro grandes archivos y yo creo que en Asuntos Exteriores fui el primer historiador occidental para... A abordar los temas de la guerra civil en entrar y lo mismo pasó en los archivos militares. Pero puedo equivocarme. En fin, para entonces ya los archivos se habían abierto eh, de, de manera general, eh, con limitaciones. En estos momentos, en lo que yo sé, en lo que yo sé, pero puedo equivocarme porque uno va siguiendo, yo voy siguiendo. Los archivos, en función de mis propias eh, curiosidades y mis propias necesidades de investigación. ¿no? Eh, hay solamente dos núcleos que permanecen cerrados a cal y canto. A cal y canto. Uno es, no les sorprenderá, en Rusia. En Rusia hay una inmensa cantidad de papeles, de que cuando yo estaba allí, he ido allí hasta 2011 o 2012, que no estaban abiertos, que se referían a cuestiones militares, a cuestiones militares. Eh, y ahí, ahí, yo no sabría estimar el número, pero miles de legajos, miles de legajos. Más los del archivo de la presidencia, de la... Eh, Federación de Rusia, los archivos, por así decir, más cerca de Stalin, eh, que, que siguen cerrados, aun cuando se han hecho alguna publicación de documentos conservados en ese archivo, que muchas veces repiten los que se encuentran en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en los archivos militares. En otras ocasiones no. Eso es por un lado. Ahí hay, hay un bloque que dará bastantes... Ideas, eh, informaciones sobre los aspectos militares y en parte políticos de la guerra civil española vistos desde el lado soviético. Y luego, el segundo gran bloque que permanece cerrado a cal y canto, no se lo van a ustedes a creer, pero es la pura verdad, son eh, los archivos del Servicio de Inteligencia Exterior Británico, MI6. MI6. Eh, no hay ningún papel sobre España que se haya hecho público desde por lo menos mitad de los años 20 hasta mucho después de la Guerra Civil. Hay una historia oficial, hay una historia oficial, debido a la pluma de un historiador de la Universidad de Queen's University de Belfast, Jeffrey, que ha escrito una historia oficial de MI6, sobre todo desde los comienzos hasta 1945-46 aproximadamente. Tiene un capítulo dedicado a España. Es un capítulo que se puede cortar del libro y rigurosamente tirarlo a la papelera, porque no dice prácticamente nada. Eso sí, algunas anécdotas, algunos episodios chascarrillescos, que no sé se, se sonríe, pues un oficial que es británico, de inteligencia muy famoso, que es detenido en Madrid, en la Gran Vía, porque iba disfrazado de señorita. Bueno, muy importante porque tenía un detentador de grandes secretos y tal, Bueno, le detiene a la policía española, no sé si es por, ya no recuerdo por qué, eso está muy bien, ¿no? es, es, un, es una anécdota muy preciosa y tal. Hay una excepción, hay una excepción de, a, a este casi vacío absoluto, que son los documentos de MI6 y sobre todo de la inteligencia de comunicaciones eh, de Bletchley Park, que se encuentran en los archivos nacionales británicos y que se relacionan con ciertos aspectos de la política británica hacia España durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. En particular, eh, las, las informaciones que se refieren al paso clandestino de convoyes militares alemanes por el estrecho de Gibraltar, camino de, del África Cor, básicamente, en, en Libia, esencialmente. Durante un periodo muy breve, hay, hay, hay muchos papeles del MI6, se reconocen fácilmente por las siglas CX y porque el, por CX, ¿no? que venían de, de los archivos militares. También hay otra excepción y son los interceptos, es decir, los cables interceptados, cables telegramas interceptados por los servicios de escucha y de inteligencia británicos, no MI6, no MI6. Eh, desde 1922 aproximadamente hasta 1945, aproximadamente. Todos estos eh, se guardaban, eh, los, los interceptaba eh, el servicio de escucha británico que se encuentra radicado se encontraba y se encuentra radicado eh, en el oeste de Inglaterra, en Cheltenham, y ahí pues hay una selección, de selección que para los años republicanos y de la guerra civil es, es bastante interesante, pero que, que después ya es masiva. Pero como España no interviene en la guerra civil, en la guerra mundial, pues hay también la cosecha que de eh, los interceptos se, españoles se obtiene, es, es bastante limitada. Es bastante limitada. Además, con cosas muy curiosas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál fue el hecho de relevancia internacional más potente de la segunda mitad de la década de los 30, antes del, del estallido de la guerra europea, ¿cuál es? Pues probablemente muchos de ustedes dirán, pues el acuerdo de Múnich, la conferencia de Múnich, ¿no? ¿no? Sí. Septiembre de 1938. Bueno, pues el periodo comprendido entre julio de 1938... Y diciembre de 1938, en donde me imagino que la escucha británica estaría al loro de manera lo más intensiva posible, ha desaparecido. Ha desaparecido. Y cuando yo lo detecté en el archivo de, de los archivos militares, en el catálogo de los archivos eh, nacionales británicos, me encontré con una formulación eh, que es maravillosa, ¿no? Eh, perdida, perdida, documentación perdida en tránsito. Missed in transit. Es decir, nadie sabe dónde ha ido, pero me imagino que habrá ido a la papelera o habrá vuelto a Cheltenham o a donde sea, ¿no? ¿Por qué? Pues pueden ustedes imaginar que porque la escucha británica en aquellos meses del verano de 1938 y de cara a la conferencia de Múnich eh, estaría trabajando a, a la máxima potencia y, como me dijo un ex embajador británico que fue jefe del Joint Intelligence Committee de, del Reino Unido, pues hombre, es que ahí habría cosas que no gustaban al gobierno de su Majestad. Evidente. Es decir... Esta es la situación hoy. Esta es la situación hoy. Eh, ¿Qué nos aportan los archivos británicos? Bueno, hay que entender un poco el funcionamiento de los sistemas diplomáticos de la época, que con todas las diferencias del mundo obedecían a pautas muy similares. Obedecían a pautas muy similares. Yo, una de las grandes sorpresas es eh, que cuando entré en los archivos rusos, ex-soviéticos, pues me encontré con que realmente las pautas de trámite burocrático de la información pues eran las mismas que, habían, que tenían los ingleses, que tenían los franceses o que tenían los norteamericanos. ¿no? ¿Eh? Muy similares, muy similares. El contenido naturalmente era muy diferente. Pero las pautas son similares porque son las propias de sistemas burocráticos de relaciones exteriores, generalmente lideradas por el Ministerio de los Ministerios de Asuntos Exteriores, con la inyección de los Ministerios de Defensa, de los Servicios de Inteligencia, eh, los Ministerios de Economía, dependiendo un poco de los temas, pero que estaban centralizadas o canalizadas, en último término, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores. Y hay, dependiendo de los, de los periodos, porque claro, la los periodos cambian y las, los intereses de los estados interesados, por así decir, en, en, en lo que pasaba en la península ibérica o en España, también cambiaban con el paso del tiempo. Pues obedecen a pautas también similares. Eh, me, imagino, me imagino que en los archivos de aquellos países que de alguna manera tuvieron interés por España o por la guerra civil, que es lo que nos congrega hoy aquí, pues eh, se harían se actuaría de la misma manera, ¿no? pero con acentos diferentes. Por ejemplo, yo no he trabajado en los archivos latinoamericanos, de ningún país latinoamericano, me he acercado un poquito a los de México, pero no he trabajado en ellos realmente. Pero a estos países, con la excepción de México, insisto, y ahora me referiré a él, ¿Qué les interesaba? Bueno, pues la suerte de sus connacionales en España, las relaciones políticas que mantuvieran con el gobierno de la República ante el cual tenían representaciones o las autoridades sublevadas a las que poco a poco fueron enviando representaciones oficiosas o, de manera muy destacada, la suerte de sus connacionales. En España había una colonia latinoamericana y claro, pues... Eh, y también, por último, la, los evacuados, cómo tratar con los refugiados en sus embajadas que se, uh, se atenían a, al privilegio del asilo diplomático, que la República otorgó con gran generosidad, pero que planteaba problemas de comunicación, coordinación. Bueno, estos son los temas esenciales que ocupan la atención de las cancillerías latinoamericanas no porque yo lo sepa, sino por lo que se ha ido publicando eh, sobre, sobre estos temas eh, en diversos países. La excepción es México. La excepción es México por las razones que voy a, a, a referirme ahora. A todos los efectos, México se puede comparar, se van ustedes a sorprender, a un país de la Europa occidental. O, o a un país europeo. ¿Eh? Y ahora vamos a los países europeos. Dejo de lado, por el momento, los Estados Unidos. En los países europeos hay tres grupos, esencialmente, desde el punto de vista de la guerra civil española. Aquellos que tienen un interés directo ¿eh? en el devenir de la guerra civil son los países que intervienen activamente eh, a, en favor o en contra de alguno de los contendientes que tienen intereses geopolíticos y geoestratégicos por lo que ocurre en la península ibérica de la máxima importancia, porque, no lo olvidemos, la guerra civil, aparte de que tiene un componente internacional, es un peón muy importante en el juego geopolítico y geoestratégico de la segunda mitad de los años 30. Es así, es la ventaja y es el inconveniente de la situación y de la ubicación geográfica de la península, que intervienen activamente, insisto, en la guerra, de manera directa o indirecta, eh, y que son líderes o seguidores de la política intervencionista o de la política de no intervención. Luego está otro grupo, por ejemplo, pues, eh, Checoslovaquia, Polonia, eh, Grecia, cuyo papel, eh, en, que es importante en ocasiones, en la guerra civil es muy limitado porque se concentra en cuestiones relacionadas con el suministro de armas. En este caso, en los tres casos, a la república. Y finalmente, el otro grupo, que es el, el que no tienen un especial interés, por lo que pasa en España, salvo por lo que se refiere a los brigadistas internacionales que combaten al lado de la República en, eh, en España. Por ejemplo, el, clásico, el caso típico es Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria... Eh, estos países no suministran armamento, pero sí tienen brigadistas. Son países en los que... Hay regímenes derechistas, no tienen mucha simpatía por la República, pero sí les preocupa lo que pasa eh, con sus conciudadanos. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los países cuyos archivos son los más significativos? Pues ya se pueden ustedes imaginar. ¿eh? Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia. Básicamente, porque aquí hay intervención o no intervención, suministro de armamentos o no suministro, apoyo político o diplomático a los contendientes, presencia militar sobre el suelo y ambiciones. Ambiciones a influir en el destino, permítanme que me exprese de manera un poco ampulosa, en el destino español en el destino. ¿Y México? y México, porque México tiene un buen servicio diplomático y participa en menor escala, por supuesto, en los tres eh, parámetros que yo distingo. ¿no? Envía hombres, envía armamento, eh, envía, eh, tiene preocupación interna muy, muy, muy clara en el régimen de Cárdenas por lo que pueda ocurrir en la península ibérica, es muy activo en la sociedad de naciones y, y, y tiene un interés eminente e inmanente. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es eh, un caso muy especial, por eso me refiero a él eh, aparte, porque no interviene en la guerra civil. No interviene en la guerra civil. Tiene eh, voluntarios... Brigada Lincoln o en, la, en las Brigadas Internacionales, el Batallón Lincoln en las Brigadas Internacionales. Eh, le interesa lo que pasa en España en términos de sus inversiones, que son cuantiosas, en la economía española, eh, pero practica eh, en lo esencial una política de no intervención, definida esencialmente por constreñimientos domésticos. Independientemente de las simpatías de Roosevelt y de su señora esposa por la causa republicana, eh, el hecho es que la política norteamericana en España es un desastre. No ayudan a la República, tampoco ayudan a Franco, pero al no ayudar a, a, al, al no ayudar a Franco, al, al no ayudar a la República, en definitiva están condenando a la República a, a los embates que proceden de las potencias intervencionistas la, la cuña norteamericana que últimamente se ha suscitado mucho con razón es el suministro de petróleo a franco y de camiones a franco de unidades vamos de camiones camiones Ford eh, general Motors y algunas empresas más pero estos son productos que no caen dentro de los esquemas de la no intervención no son productos sometidos a a intervención. Y por consiguiente, pues los, pues, los Estados Unidos no incumplen ni, ni, ni, ni, ni la política de no intervención, de la que no son signatarios, ni tampoco eh, infi, en fin, as, machacan una política no intervencionista propio, porque siguen la política de no intervención en la práctica y la política de no intervención excluye el material rodante y, y, y, el petróleo. Por el contrario, si sí son muy restrictivos en lo que se refiere al suministro de aviones. ¿eh? todo esto En hay, hay, todo esto, eh, el otro día, ayer me parece, el profesor Togores habló de un libro que yo conozco, de Lucas Medina, o Molina, eh, que por cierto me, me han atacado mucho, eh, me han atacado mucho. Pues bien, yo no no no voy a entrar en, eso, en este tema, pero eh, el año que viene yo espero que saldrá a la luz eh, un libro grueso de un exalumno mío, el que yo dirigí la tesis doctoral, sobre el suministro de armamento fuera de la Unión Soviética a la República durante el primer año de guerra, que es el crítico, el primer año de guerra. Y, y yo creo que hay eh, tanto permuy como Molina van a salir un tanto mal parados. Yo, yo escribo el prólogo, por eso, por eso lo he leído y lo conozco. Eh, ¿Qué nos interesa a los historiadores de la guerra civil, dado el estado de la cuestión en materia de archivos? Bueno, nos interesan, en primer lugar, las percepciones foráneas sobre la guerra. Muy importantes, muy importantes, porque en aquellos años las percepciones de las administraciones, cualesquiera que fueran, dependían sólo limitadamente de la opinión pública respectiva. Es decir, la prensa tenía influencia, por supuesto, la prensa francesa profranquista, sobre todo en los primeros meses de la guerra, levanta un pitote tal contra el gobierno de Blum, que coarta al gobierno Blum. De esto no cabe la menor duda, pero estos son los seis primeros meses de guerra. Después se apagan las se apagan las las pasiones, o se reducen las pasiones y aun cuando la política la prensa de derecha sigue, dale que te pego eh, poniendo a caldo a la república la administración francesa seguía ya por otros parámetros, parámetros los propios de un país maduro, de un país que está tratando de cohonestar la defensa de sus intereses soberanos con una cierta simpatía hacia la república que, ex que existe en, el en los gobiernos franceses, los constreñimientos de política internacional, la necesidad sobre todo imperiosa de no despegarse demasiado del Reino Unido, la política exterior francesa o de seguridad francesa en estos años ha sido eh, considerada por algún autor francés como el desastre, la catástrofe, una política catastrófica. Eh, bueno, eh, lo, lo mismo pasa en, Estado, en el Reino Unido. La Opinión pública, la opinión pública publicada, la mayor parte de la prensa, eh, las asociaciones de izquierda, el Partido Laborista, tienen una gran simpatía hacia la República, pero el gobierno de, de su majestad, eh, que no, no tiene inconveniente naturalmente en mentir al Parlamento, en ocultar muchas cosas que saben, eh, y en definitiva hace su política en función de los intereses que considera, que considera, son los del Reino Unido. En Alemania y en Italia la cosa es completamente diferente. Los, el, el gobierno alemán y el gobierno fascista actúan como interesa a sus intereses militares, eh, económicos, políticos, ideológicos, y ahí la prensa pon, eh, en el primer tiempo de saludo. Lo mismo se puede decir naturalmente del caso soviético, la, Unión, la guerra de España está en la prensa soviética presente desde el primer momento hasta el último, pero quien corta el bacalao, pues naturalmente no es la opinión pública soviética, ni siquiera la que se publica. El estudio de la prensa durante la guerra civil extranjera, que es un campo hoy muy, muy, muy, muy activo, porque es fácil, es fácil, es fácil ver lo que se publica en la prensa, no hay que ir a archivos, claro, eh, o a pocos, hay que ir a hemerotecas, y muchas de estas están ya puestas en línea, ¿no? pues es instructivo, pero no es excesivamente relevante respecto a la política de los países respectivos. Ese es el primer aspecto, ¿eh? la política real, seguida por los intervinientes o no intervinientes en la guerra civil española. El segundo son las percepciones, muy importante de los contendientes. ¿Qué pasa en España? Bueno, claro, hay que informar de lo que pasa en España. De lo que pasa en España. Y, y lo que pasa en España, para un diplomático profesional, pues no es lo que lee eh, en una prensa que naturalmente está sometida a censura. Ya sea en la zona sublevada, ya sea en la zona republicana. ¿no? Lo que importa es las percepciones del pueblo y tal. Y sobre todo las conversaciones con los políticos y jefes militares. Esto... Ahí los diplomáticos hacen, hacíamos nuestros análisis sobre lo, que, sobre lo que dicen los otros gobiernos, las otras autoridades. Esto es muy importante. Y luego hay un tercer capítulo o un tercer nivel que son las informaciones globales de cara, naturaleza muy diversa, sociológica, política, eh, económica de las poblaciones, por así decir. ¿Eh? En esto, eh, quien se lleva la palma, quien se lleva la palma con gran diferencia son los británicos. Los británicos, eh, en primer lugar, son los países, es el país, ¿eh? el país, el Reino Unido, que determina realmente la posición de lo que hoy denominaríamos países democráticos occidentales hacia la guerra civil española. Hacia la guerra civil española y los que tienen una información más nutrida, más compleja, más amplia, más rica ¿eh? en informaciones complementarias, no sólo de naturaleza diplomática, sino también política, militar, social, cultural. Además, es el único, los únicos archivos que tienen. Una característica que yo no he visto en ningún otro. Eh, en los demás archivos, sean italianos, sean franceses, sean rusos, sean alemanes, eh, sean norteamericanos, pues los archivos eh, están como están los españoles. Es decir, hay una serie de legajos, hay eh, armamentos y ahí van todos los telegramas sobre armamentos. Tal. Eh, no, no es el caso del Reino Unido. El Reino Unido tenía... Yo no sé si lo tiene ahora, por supuesto, no tengo ni idea. Eh, tenía un sistema tradicional en el que cada despacho daba, o cada telegrama, bueno, o casi todo, no, no siempre, no siempre, pero por lo general, y sobre todo los despachos que suelen estar firmados por los embajadores, aun cuando no los escriban ellos, como es lógico, dan origen a un expediente. Y en ese expediente, en ese expediente, se pone el despacho y tienen una especie de camisa, de camisa, en donde los distintos funcionarios del Foreign Office que tratan de los asuntos españoles, o que trataban de los asuntos españoles, escriben sus comentarios, escriben sus comentarios. De tal manera que es, muy, es perfectamente fácil, con su nombre y apellidos, ¿no? es muy fácil seguir el razonamiento que ese despacho eh, genera en la burocracia desde el jefe de negociado hasta, en ocasiones, el ministro, el ministro, eh, es las reacciones que ese despacho suscita, los comentarios que dan. Y esos son muy ricos porque, para el historiador, porque permiten ver la evolución del pensamiento. Naturalmente, se impone, el, el, el ministro cuando toma su decisión, pues, se ejecuta y ya está. No hay que a veces que llegar al ministro. Generalmente se detienen cuando llegan a un nivel alto, en el subsecretario permanente de Estado, que es el jefe del eh, Servicio Exterior. En, durante la Guerra Civil son dos, ser Robert Van Sittard y ser Alexander Cadogan. esos son los dos que hay, ¿no? Y luego, pues, están el subsecretario ya no permanente, los, el director general, el subdirector general, el jefe de sección… Todos estos aparecen tarde o temprano en, la, en, la, en, la, en, el, en cada expediente, y eso de manera sistemática. Además, últimamente, en los últimos 15 o 20 años, los, los, eh, los, los, archivos, los archivos nacionales británicos han puesto todos, los, todos esos expedientes en libros, los han, los han encuadernado en grandes libros, ¿no? Y hay un catálogo puesto al día, en donde pues, van, por fechas, van por fechas, tal a tal fecha, de tal a tal fecha, las fechas son variables, ¿no? Así, por ejemplo, al principio de la Guerra Civil, pues sobre el año 36, pues hay a lo mejor 20 libros, ¿no? Eh, en el año 32, pues a lo mejor hay 4, ¿no? ¿Eh? Y en los años de la Guerra Mundial, lo mismo. ¡Burr! Pero ahí no están todos los eh, do documentos encuadernados. De tal manera que el que quiera trabajar sobre la guerra civil, dimensiones internacionales sobre la guerra civil, pues eh, el primer punto de, de acudir, para acudir, son los archivos británicos. Ahí está la correspondencia diplomática con otros países, no solo con España, por supuesto, sino con, con Francia, con Inglaterra, con, con Estados Unidos, en la medida en que se refiere a España. Un trabajo de chinos en los que, vamos, los españoles jamás, jamás, podremos realizar, porque eso requiere una inversión en tiempo, dinero, personal, ¿no? que, que, que, que aquí no veo, yo, no veo yo un horizonte temporal ni en mi generación, ni en la de mis hijos, ni en la de mis nietos, en la que ello pueda verosímilmente ocurrir, ¿eh? ocurrir. Así que mi primer consejo es, ¡pum!, a, la a, a, a Inglaterra, al Reino Unido, a Londres, a Kew, eh, para ver un poco la, la visión de, y la evolución de las zonas eh, sublevadas de, y de la zona republicana. Después, el segundo país, de, por importancia por importancia relativa, Francia. Aquí en Francia la cosa es más complicada porque no hay una unificación de archivos, como es el caso de Inglaterra o del Reino Unido. Hay varios archivos, hay un archivo militar, hay un archivo... Eh, de exteriores, que mantiene su autonomía, hay un archivo nacional en donde hay un, una turbamulta multa de, de eh, orígenes administrativos, desde la seguridad interior, eh, las aduanas, el comercio, en fin, ahí hay, ahí hay que visitar por lo menos tres o cuatro, tres o cuatro eh, archivos, todos en París o muy cerca de París. Eh, después, bueno, a los que les interese la intervención italiana, la intervención italiana, eh, con gran diferencia, solo tienen que ir a dos archivos. Bueno, si van a tres, mejor. ¿no? Eh, son el archivo de la Farnesina para asuntos exteriores. La Farnesina se creó una unidad. La Farnesina es el hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces no se llamaba así. Se creó una unidad que combinaba la acción italiana de compleja de los diversos ministerios en una unidad, Luficio España, ¿no? Y, y, y todo bueno, lo que se conserva de Luficio España está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego hay un inmenso volumen, pero un inmenso volumen, que yo no, no recordaba, de la aeronáutica, del aeronáutica, de la regia aer aeronáutica, que tiene... Toda la información sobre los bombardeos, acciones aéreas, en la guerra de España, están allí. Y luego están los archivos del, del, del, del Ministerio del Ejército, que para, para la, el ejército de tierra. ¿no? Pero con la Farnesina, el Ministerio del Ejército y el Ministerio de Aeronáutica, se puede obtener una información muy muy, muy, muy completa. Alemania. Bueno, Alemania es el paraíso, claro. Es el paraíso de los investigadores porque los archivos están y crecientemente eh, normalizados, modernizados, eh, como en el caso del Reino Unido, desde hace, bueno, desde los principios de los años 60, ¿no? principios de los años 60. Pero hay, hay también la dispersión, hay una gran dispersión. Y hay, por lo menos, hay que ir al, al archivo militar de Freiburg, eh, al, al archivo diplomático hoy en Berlín, entonces cuando yo estaba allí en Bonn, y al archivo federal, el archivo federal que está en Coblenza y en donde se reúne documentación de los diversos ministerios. Son archivos muy trabajados, muy trabajados. Yo solo me he limitado, francamente, eh, a los orígenes de la intervención alemana en España, que fue mi tesis doctoral y mi primer libro, y luego a un tema por el que yo tengo una predilección especial y que me ha ganado muchos enemigos, gracias a Dios, que es las responsabilidades por el bombardeo y destrucción de Guernica. Por el bombardeo y destrucción de Guernica. Y naturalmente yo he puesto literalmente a parir, pero literalmente a parir, al hoy ya fenecido general de división del Ejército del Aire, en el Ejército del Aire, Jesús Salas Larrazabal. Le he desmontado sus tesis con documentación con documentación y no siempre insultándole, porque yo, en general, no insulto a nadie. La gran, la gran frontera, pues, bueno, Estados Unidos. Estados Unidos ya ha puesto todo de, ha sacado todos los papeles sobre la guerra civil, son interesantes, pero no participaron en ella. Y por consiguiente hay esa información general, de carácter general, de carácter diplomático, que son muy importantes también y además son muy asequibles, son muy accesibles y están hoy literalmente pues, a, a, a tiro de piedra. La frontera sigue siendo los archivos soviéticos. Los archivos soviéticos. Ahí es una cosa complicada y, y bueno, esto, toda la documentación que se reposa en los archivos extranjeros es útil para... Historia política, historia militar, eh, historia diplomática eh, y en varias ocasiones, pero no siempre, para la política interior. La política interior, porque la política interior de la zona republicana y la política interior de la zona eh, sublevada son de mucho interés para las autoridades respectivas, pero ahí no pidan ustedes... Avances tipo microhistoria, eh, historia cultural, historia de las mentalidades, eh, eso no, eso no. Lo, los archivos extranjeros no penetran en esto. La mejor forma, y con esto ya termino y espero no haberme superado el tiempo, eh, de trabajar para el desentrañamiento de ciertas dimensiones de la guerra civil, en la medida en que tienen un aspecto más bien político, militar, eh, diplomático, es la combinación de las informaciones que existen en archivos extranjeros y los archivos españoles. Claro, los archivos españoles hoy, hoy están ya relativamente abiertos, no, no del todo, no del todo, pero están relativamente abiertos. Eh, los archivos militares, con excepciones, con excepciones eh, están abiertos, pero las excepciones son notables, ¿eh? pero están abiertos, los archivos diplomáticos están abiertos, eh, los archivos económicos, bueno, en la medida en que existen, están también abiertos, eh, en fin, hay masas de documentación. La integración de la documentación extranjera con la documentación española es la que permite redondear los enfoques y llegar a, a afirmaciones novedosas. Porque en la historia política, en la historia militar y en la historia diplomática de la guerra civil, no voy a tirarme un farol, ¿no? espero que no crean que exagero, pero ya prácticamente todo lo que se pueda saber, ya alguien lo ha dicho, ya alguien lo ha dicho, en algún momento. En alguna ocasión, en algún artículo, en algún libro, la tarea en estos ámbitos del historiador estriba en separar el trigo de la paja. Es decir, en encontrar evidencias que permitan apoyar una tesis u otra, que permitan descartar afirmaciones. Y naturalmente, cuando se hace esto, yo creo que no exagero, y con esto ya literalmente termino, Puedo asegurarles que el canon franquista o lo que queda del canon franquista, con escasísimas excepciones, si hay alguna, salta por los aires. Salta por los aires. No queda nada. Nada. Y es por esto por lo que yo, eh, cuando era más joven, en fin, no, algo más joven, eh, ahora ya he llegado a la, al estado de... de sabiduría, en la medida de lo posible, eh, he disfrutado mucho atacando a aficionados como el teniente coronel, coronel, general, Jesús Salas Larrazábal y algunos otros. Nunca he atacado a su hermano, Ramón Salas, también general. ¿Por qué? Porque Ramón Salas era amigo mío. Muchas Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y eh, vamos a abrir un turno de, de preguntas que ya empiezan a levantarse las manos. Eh, aquí tengo el micrófono, hay varias manos ya. Ah, mira, viene por ahí. No, no, tranquilo, cogemos, Carlos. Que viene cogemos, por aquí. si les parece bien, cojo varias preguntas. Y trato de responder porque si no suelo extenderme, enrollarme y, y, y, y, y, y preguntarme. ¿Me dejas un papel? A ver, un papel. Bueno, eso coge, eso. Esto mismo, ahí está. Ya. Vale. Jorge. Sí. Eh, hola. Eh, ¿Ha mentado usted de los archivos italianos, la regia aeronáutica, el ejército y la regia marina? No, la farnesina. Bueno, yo no he trabajado en los archivos de marina, pero también existen, ¿eh? Vale. La Farnesina es el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vale, pero, pero no ha trabajado nada en… En la Marina no. no. No, en la Marina no, porque para lo que a mí me interesaba de los archivos italianos, la Marina no venía al cuento, ¿no? Vale. No, no venía al cuento. Pero hay, hay un archivo… Tampoco he hablado del archivo central y de lo estato, ¿no? El archivo, Bueno, ahí he trabajado, pero eso mmm, tiene una… Tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista de la guerra civil. ¿eh? Y por último, ha mentado a Kowalski. ¿Es Daniel Kowalski? Daniel, Daniel Kowalski. Daniel Kowalski. Mm, ¿Qué juicio tiene, le, le, le merece este historiador? Bueno, eh, sí, tomo sí. más preguntas. Kowalski. Aquí, a este la... Ha mencionado los archivos franceses. Eh, pienso en particular de los papeles del teniente coronel Moel, de Moel, Morel, Morel, agregado militar sí. durante la guerra. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene de estos, qué importancia le da Papel. a estos papeles? Sí. Bien. Por aquí. Eh, una duda que tengo, cuando ha comentado usted que estaban cerrados a cal y canto los archivos del servicio secreto inglés, eh, sí. MI6, pero yo imagino que los archivos de los otros servicios secretos, o están, eh, no sé si están abiertos, pero imagino que habrá muchísimos temas que no los tengan en los archivos, ¿no? por la propia idiosincrasia de los servicios secretos, de las cosas que hacen. A ver, ¿alguna Pregunta más. Allí por allí. Usted habló de los archivos de Rusia, de Italia, de Alemania, Francia e Inglaterra. Y yo quería saber si hay algo interesante también en los archivos de Portugal por su papel sí. en la Guerra Civil. Sí. Sí. A ver. ¿Alguien más? Por aquí, mira, José Antonio, venga. No, lo único, los, los archivos clasificados españoles del Ministerio de Defensa, ¿qué piensa usted que pueden, que pueden esconder y que no, se quiere, <risa> que no se quiere revelar? ¿Alguien más? O pasa el profesor Viñas a responder. Muchas gracias. Responder. Bueno, da, Daniel Kowalski es, es un buen historiador. Su libro es su tesis doctoral modificada, eh, como todas las tesis doctorales, mmm, no se ha publicado en, in, en, en el extranjero en inglés, salvo en, en online. No sé si después se ha publicado ya en papel, pero se publicó en papel por crítica. Eh, es, es, es una tesis que, que, que quiere abordar demasiadas cosas a la vez. ¿no? Eh, Kowalski no sabe nada de España, sabe de Rusia, habla ruso, pero mmm, es una tesis doctoral pues, que es quizá una de las primeras, ¿no? eh, Mezcla muchas cosas, no es que esté malo, no, no está mal, pero, bueno, yo le, eh, yo, no está a, a la gente que yo critico, ¿eh? No, no, este es de, los, de los amigos, por así decir, ¿no? eh, Bueno, usted lee la tesis y se queda un poco con, bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿no? Bueno, pues eso, ¿y qué? Pero es, es, una, es, es, es un buen libro, es un buen libro. Morel. Los papeles de Morel era mm, el agregado militar de defensa, el, el agregado de defensa francés desde el principio de la guerra prácticamente hasta casi el final. Un hombre monárquico, monárquico en la Francia de 1936, era adicionalmente, esto es menos conocido, jefe del de Jean Bureau en, en la España republicana, es decir, el jefe del servicio de espionaje no quiere decir que el espión es, es, espiara, porque como agregado militar no lo podía hacer, pero todas las informaciones del desemburo iban a su despacho y él las transmitía, las pasaba a París y tal. Eh, bueno, era un hombre que se hizo pro-republicano durante la Guerra Civil, se hizo pro-republicano durante la Guerra Civil. Sus papeles, que yo sepa, yo he visto varios en Vincennes, en los servicios, en los archivos militares, y creo que después hay también, eh, la familia tiene, él murió en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero guardó papeles que la familia tiene y que ha explotado una historiadora francesa de nombre impronunciable, creo, Ancanbert o algo así, que es, eh, bueno, por el nombre probablemente es Bretona, pero que está publicado, está publicado. Eh, MI6, bueno, eh, los papeles del MI6, ya le digo, salvo las excepciones de los papeles de Bletchley que, que están en los archivos nacionales, están cerrados. Del, el MI5, que es el servicio de contraespionaje, el servicio de seguridad, eh, eh, viene publicando. Hay también una historia sobre, sobre, el, sobre, el, el, eh, sobre este servicio, que yo recuerde la tengo en casa, en dos versiones además no habla mucho sobre España, pero revelan una cosa que no he encontrado en ningún otro sitio, que ahora mismo le cuento porque es absolutamente significativa y además es preciosa, ¿no? es una anécdota preciosa. Vienen desclasificando desde hace unos seis u ocho años dosieres personales de agentes que fueron eh, trabajados, que fueron capturados, que fueron... Eh, reinsertados al servicio del gobierno de su majestad. Muchos de ellos están relacionados, con excomunistas o exnazis eh, que, que tuvieron que ver con España. Eh, y algunas veces, dependiendo de los dosieres, claro, y de las personalidades, pues hay cosas que son muy importantes. También tienen desclasificados toda una serie de informes, eh, Relativos a España, me refiero ahora a la guerra civil y en particular a las brigadas internacionales, porque como contraespionaje lo que les interesaba era los británicos, escoceses, galeses, ingleses y tal, que iban a honoros islandeses, que se incorporaron a las brigadas internacionales, ¿no? y esto pues los, los sometían a vigilancia, luego la Asociación de las Brigadas Internacionales, que se creó en, en el Reino Unido hacia los años 40, fue sometida a una vigilancia intensiva. probablemente había más agentes del MI5 que, que exbrigadistas, ¿no? y, y, y son ricos, pero limitados, limitados en cuanto a, a su esfera, ¿no? porque al servicio de contraespionaje realmente lo que le interesaban eran ciertas cosas eh, y a pesar de que a pesar de que estas cosas pueden ser amplias pues eh, su importancia está circunscrita pues a los historiadores de, la, de inteligencia y esas esas cosas la anécdota que le quisiera que, que no es no lo descubrí yo lo descubrió el autor oficial no recuerdo ahora cómo se llama de la historia oficial del MI5 es que entre 1935, creo recordar, y 1937, la secretaria particular y confidencial del secretario general del Partido Comunista Británico, Harry Pollitt, era una agente del MI5. ¿Eh? Precioso, ¿eh? precioso. Su nombre no se conoce. Porque cuando la señora ya no pudo aguantar más la tensión, ya no pudo aguantar más la tensión. De, bueno, además, el, el Partido Comunista también tenía su servicio de inteligencia y todas esas cosas. ¿no? Ya no podía aguantar más tensión, pues dijo, fue al mal de MyFi y dije, mire usted, yo quiero desaparecer del mapa. ¿Eh? Entonces le dieron una nueva identidad y la enviaron a Canadá y hoy por hoy no se sabe cuál es su nombre real o el nombre sobre el cual se ha... Ha continuado viviendo ¿no? en, en Canadá. El, el nombre, claro, de la secretaria se sabe, y probablemente era el suyo, ¿no? pero yo no lo recuerdo ahora, lo he dicho en alguno de mis libros. Sobre Portugal, bueno, yo no he hablado nada de Portugal porque no he trabajado en ellos. No he trabajado en los archivos portugueses, y claro, al no trabajar en los archivos portugueses, pues eh, no, no, no voy a hablar de ellos. ¿no? Son muy importantes, han sido muy trabajados, ¿eh? han sido muy trabajados han sido muy trabajados por historiadores portugueses y también por algún que otro historiador español. ¿no? ¿En qué medida han sido trabajados los archivos de la PIDE o del antecedente de la PIDE? Pues eso ya francamente no lo sé, no lo sé. He ido a Portugal, varias veces he traído mis libros que están basados en papeles portugueses, pero en los archivos no he trabajado. Luego, los papeles clasificados del Ministerio de Defensa, hombre, yo no lo sé. Yo no lo sé porque, precisamente porque están clasificados. ¿no? Eh, lo que sí sé, pero no lo sé seguro, porque yo ya llevo tiempo fuera de España y en esto no he trabajado últimamente, es que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, dejó puesto para disposición o para eh, decisión del Consejo de Ministros una de desclasificación de unos 10.000 o 12.000 documentos, cuyo índice, vamos, el índice por grandes materias, eh, es del dominio público, porque alguien lo metió en la red, no fui yo, eh. a mí me lo dieron, eh, que habían sido propuestos por una comisión de historiadores, militares y archiveros, eh, eso quizá lo sepa Fernando Puel, no lo sé, eh, y se le había sugerido pues, la desclasificación, mirando eh, el índice de temas, pues evidentemente son muy importantes. ¿no? Eh, yo di una batalla eh, por la desclasificación cuando Carmen Chacón dejó de ser ministra de Defensa y le, le, la sustituyó don Pedro Morenés. Y fue una batalla que di en público, porque yo al señor Morenés no lo conozco de nada, ni le conozco de nada, tampoco conozco a su sucesora. Eh, Cospedal, María Dolores de Cospedal, y dado una batalla contra ellos, ¿no? en, en, en, en las redes y, y en artículos. ¿no? Bueno, Los la, dos argumentos que dieron, que dio Maronés y que retomó Cospedal, fueron dos. dos. Uno, nos puede crear problemas con países amigos. Muy bien. ¿Qué, qué países? El Portugal de, Portugal de Salazar. El Tercer Reich, la Francia de Vichy, ¿eh? el protectorado de Marruecos, hoy parte del reino de Marruecos, la República Italiana, ¿no? los Estados Unidos. ¿eh? Los Estados Unidos han, han abierto todos sus papeles, casi todos estos pa, peri, eh, eh, pa, eh, gobiernos han des, o países han desclasificado sus papeles. La segunda, que es todavía más patética, pero esto dicho por los ministros, ¿eh? Es que en las Fuerzas Armadas tienen otras cosas que hacer. Hombre, la respuesta, hombre, pues me alegro mucho de saberlo porque yo me sentiría profundamente preocupado si el ejército español se dedicara a desclasificar papeles. ¿Eh? Bueno, yo no sé lo que habrá hecho la actual ministra, no tengo ni idea, no tengo ni idea. He recibido noticias contradictorias, pero no puedo decirles nada a alguien que sepa de esto, quizá Puel o algún historiador militar, que se han desclasificado papeles, no cabe duda. ¿eh? Ahí pues, eh, vemos que en el Paseo Moret hay los, los consejos de guerra y muchas cosas más. Y, y hay muchos papeles desclasificados en Ávila, ¿no? eh, lo, que, lo que pertenecía al Servicio Histórico Militar, eh, en Santa Cruz de Mar, Marcenado, pues, lo, se ha fotocopiado o filmado en, para dejarlo en Madrid, y los papeles originales han ido a, a Ávila. Y está el Archivo General Militar de Segovia, y está el Archivo General Militar de Guadalajara, y están los archivos territoriales eh, de… bueno, yo he trabajado algo en el de, en el de Tenerife, eh, sé que Paco Espinosa, por ejemplo, ha trabajado mucho, y Gilón Dubilla en, en el de Sevilla… Y algunos otros han trabajado en otros archivos, Grandío ha trabajado en el de la Coruña, es decir, que hay cosas abiertas. Yo no he trabajado ahí, por eso tampoco he hablado de ellos, ¿no? pero, pero, pero lo, lo, los, los papeles clasificados, por definición, están clasificados. Y todos los esfuerzos del PNV y de algunas otras fuerzas políticas, pero lideradas por el PNV, para conseguir... La desclasificación completa, por lo menos hasta el año 1968, de estos papeles ha topado hasta ahora con una resistencia de casi todos los demás partidos. Creo que en la última etapa ya se había empezado a generar un consenso de que había que desclasificar. Y tal. Porque fíjense ustedes lo que es este país y las paradojas de este país. También las hay en otros países. ¿eh? Pero, en fin, yo conozco esta paradoja. En la guerra, como después, eh, la administración española, pues dependiendo del grado de confidencialidad de los papeles o de los documentos, pues hay una gradación eh, confidencial, reservado, no sé ahora cómo es, secreto, top secret. Bueno, eso es en todos los países. ¿no? En la guerra, pues, siendo guerra, pues como usted comprenderá, los papeles reservados o confidenciales o secrets, pues pues abundan, abundan por definición. ¿no? Después, eh, pues la, la, el trámite ha seguido igual. Yo, cuando estaba en exteriores, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y he estado luego en, en la en, en la REPER, en tal, pues ponía un sello, según me pareciera a mí, bien o mal, confidencial. ¿Por qué? Pues porque para que, en fin, hay informaciones contenidas, ahí oh, secreto, los papeles ya clasificados de secreto o oh, de top secret, eh, pues esos tienen un trámite especial, no circulan en, en, en sobres cerrados, no, no, no los ve cualquiera, uno pone para el conocimiento del ministro, para el conocimiento del subsecretario, para el conocimiento de yo qué sé. Bueno, pero eso se hace, hay normas, pero al menos en los ministerios civiles que yo conozco, las normas, pues no se observan a rajatabla. En los ministerios militares no lo sé, porque yo no he trabajado nunca en un ministerio militar. Pero supongo que por el estilo, ¿eh? Quizá con más rigidez en, el ministerio, en los ministerios militares. Pero entonces, al estar clasificado un papel como secreto, le cae encima la ley de secretos oficiales, que es del año 1968, con un pequeño retoque de 1977 o 78, ah, en la pre... Eh, transición. Y eso tiene que ser desclasificado por el Consejo de Ministros. Ustedes comprenderán, pues no va uno a, a llevar un papel, un ministerio, al Consejo de Ministros para que el ministro de, de, de la diga pues que se desclasifique. Eso es imposible, no, va a ir, no iría nunca al Consejo de Ministros, iría a la Comisión de Subsecretarios. ¿Eh? Pero, pero, se aplica abusivamente la ley de secretos oficiales de 1968 a documentos muy anteriores a 1968. Es decir, es una aplicación retroactiva de una ley limitativa. Por consiguiente, claro, las tensiones ahí son, bueno, pues que se desclasifiquen hasta 1968. Así como así, paf. ¿Eh? Y luego, a partir de 1968, que se aplique la ley con efectos retroactivos, si es que se hace con efectos retroactivos, la nueva ley de secretos oficiales que salga de, del Parlamento y del Gobierno pues este año, el que viene, o dentro de dos años, si alguna vez llega a salir. Eso sería lo normal, ya con normas claras, eh, copiadas o no copiadas de la experiencia comparada, porque todos los estados de Europa Occidental tienen el, el mismo problema, que hay que guardar una cierta confidencialidad de, de temas delicados, hay que dejar pasar un plazo de carencia y el derecho a la información que figura en el artículo 105b o 103b de la Constitución Española. Bueno, pues no, no, no se ha hecho mucho. Y la práctica, según, ha ido, según eh, acaba de eh, exhibirse en un archivo, en un libro blanco sobre los archivos españoles que publicó, han publicado recientemente la Fundación Largo Caballero y la Fundación Primero de Mayo, pues eh, ha ido más bien hacia atrás. Bueno, yo, eh, no puedo decir más. Yo les revelo un secreto y si hay aquí algún militar, pues que me, que me, que me responda, ¿no? Yo me sentiré muy feliz, me sentiré muy feliz el día en que un ministro de defensa, un ministro de defensa, diga, se abren los archivos de los consejos militares de los tres ejércitos. Clac. Hasta desde el año 1968, lo no que sé, es igual, a mí me interesa la guerra, un poco la posguerra, en fin, han pasado ya entre pitos y flautas 70 años, ¿no? Es 70 años. En fin. Ahora, ¿los archivos de los servicios secretos? Bueno, los archivos de gobernación. Arosteguit estuvo tratando de conseguir acceso a los archivos de la goberna de gobernación y nada, tururú, tururú. ¿Eh? No lo consiguió. Para ver la represión, para ver la represión en la posguerra. Eh... Hay que conservar, yo creo que hay que conservar una cierta confidencialidad en las comunicaciones, claro, pero hay un límite también en la confidencialidad. La tendencia actual hoy, hoy eh, en los países de la Unión Europea, por lo menos en el núcleo occidental, es 30 años de cierre, excepcionalmente 25. ¿eh? Lo normal, 50 años para relaciones exteriores, política de defensa, estas cosas que son más bien de los ministerios de Estado. ¿eh? Los ministerios de Estado. Eh, excepcionalmente, 75 años. 75 años. Pero eso ya, muy excepcionalmente, por ejemplo, la política de defensa nuclear francesa. 75 años. A los 75 años se abren los archivos. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy excepcionalmente. 100 años, 100 años, cien años. Pero eso, yo me he encontrado con algunos, recientemente, con algunos eh, papeles que tienen un plazo de cierre de 100 años, pero se permite la, la petición de, de examen. Yo, hace, hace una semana he recibido la agencia de que administra la, la Freedom of Information Act del Reino Unido me ha dicho el, el documento que quiere usted ver y tal y cual, tiene, se le deja, me ha costado tres, tres meses de espera. El plazo son 20, pero me han pedido prórroga, me han, han concedido prórrogas. Bueno, lo hemos estudiado y tal, y re, recibirá usted acceso a un document, a un documento del que se han omitido ciertas ciertas partes, que se ponen en negro y que tienen que ver con la actuación de los servicios de inteligencia del gobierno de su majestad. Pues muy bien, pues ya está. Cuando vuelva ahora a la semana que viene a Bruselas diré, una en fotocopia, por favor, o en digital. Bueno, eso es lo que hace un país normal. Eso es lo que hace un país normal. Desde el punto de vista de los archivos, desde el punto de vista de acceso a archivos, ustedes es un exagerado. Este no es un país normal. No es un país normal. No somos un país normal. Seremos muy simpáticos y muy normales en otras esferas. En el acceso a archivos, no somos un país normal. ¿Y por qué? Porque al cabo de 40 años de, de democracia, de sistema democrático, habiendo demolido las estructuras institucionales, parte jurídica del franquismo. ¿Por qué? Ah, es un misterio encerrado tras siete llaves, ríanse de las llaves del sepulcro del Cid. Bueno, se nos ha hecho... Es que se nos está haciendo muy tarde. <ríe> y es que de verdad... Se ha... <ríe> bueno, sea, pero, pero es que tenemos una sesión después, se está haciendo muy tarde, y hay un café esperando, preparando, y todo se está Venga, retrasando. Australia. Sí. Venga, Venga. Eh, ¿Qué le parece dentro de esta... Bueno, mire usted, el 80% de los archivos de la Fundación Nacional Francisco Franco están digitalizados y se pueden consultar en Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Yo los he consultado allí. Eh, puede que sea en vez del 80 es el 85, no estoy seguro. ¿Por qué no se digitalizó el 20 o el 15% restante? No lo sé. Eh, pero no son los papeles de Franco, ¿eh? no son los papeles de Franco. Son los papeles de la secretaría del gobierno, de la que fue eh, fin, pr primer ministro el general Franco hasta el año 1973, que a su muerte pues alguien rampló y se llevó con, ordenó que se llevaran con ellos 30 o 40 camiones o 20 camiones o lo que sea, y están en la Fundación Nacional Francisco Franco, que los guarda como un tesoro y donde son consultables. Entre otras razones, porque algún alma bondadosa, que yo no conozco, consiguió el inventario de los papeles digitalizados y lo puso en línea. Lo puso en línea y claro, ya una vez en línea pues la propia Fundación Nacional Francisco Franco los ha puesto también en su web, porque, poco de, poco. Sí, sí. pero, ¿por qué? Pues no lo sé. ¿Y ¿Qué se va a hacer con ello? Pues tampoco lo sé. ¿Y son Yo dirigí una tesis doctoral en que, en que el doctorando, la base fundamental de su documentación la había sacado de la Fundación Nacional Francisco Franco, una documentación y editado unas cosas de, de un servicio de información de, de Carrero. Bueno... Sí. Eh, Hemos de terminar. También diría, que, también diría que, aparte de lo de defensa, yo ya lo denuncié el otro día, lo del Ministerio de Interior. Ah, no, no, El acceso, supuesto, el, el supuesto. acceso al archivo del Ministerio de Interior es para darle de comer aparte también. Sí, sí, sí. sí. O sea, que, que es lo que es complicado. De Estado, ¿eh? Los ministerios bueno, de Estado. Bueno, pues, eh, eh, una cosa. <risa> A ver, profesor Botti, una cosa. Alfonso, muchas gracias. Bueno, yo he trabajado en archivos al albur o en función de mis deseos o necesidades de investigación. Es lo lógico y es lo normal. Es lo normal. No he tenido demasiada curiosidad, lo cual no significa que no sea importante, ¿no? ni por el papel de la Iglesia Católica, ni lo por lo que los papeles de la Iglesia Católica puedan recibir, que serán probablemente de una riqueza extraordinaria. A los archivos vaticanos han ido otros historiadores españoles, italianos y de otras nacionalidades, no pero yo no he sentido la necesidad de ir a los archivos vaticanos, en, do, en los cuales el acceso no, no es difícil, pero tampoco es fácil, entre otras razones porque tienes que pedirlo con mucha antelación. Y, y yo, pues francamente, lo que yo voy a saber, lo que yo voy a hacer dentro de un año, que era el plazo que se daba para consultar cuando, la última vez que, que yo me acerqué al tema, pues yo, yo no sé si viviré dentro de un año. Y como, como te, mire usted a mí, dentro de un bueno, año. Bueno, pues eh, vamos a ver si en un cuarto de hora estamos de vuelta, para que no se retrase esto mucho. no está esperando un café y esto se está retrasando. ¿Eh?